al taller de Marcelo. Llegué hace en el 2006-2007, gracias a una queridísima amiga, Karina Sacerdote, también escritora e integrante también del taller. Eh, y además lo conocí a Marcelo por eh, una de sus obras que yo siempre la recomiendo, que es Hacer el verso, que es el libro que se dedica a la poesía. Y llegué al taller buscando, bueno, pulir un poco mi, mi, mi literatura, mi poesía y, y demás. Y la verdad es que aprendí muchísimo y lo que más aprendí es este, la importancia de corregir, la importancia de trabajar sobre nuestra propia obra, que como dijo Abelardo Castillo es una tarea de corrección espiritual, no solamente textual. Y además me llevé mucho conocimiento para después eh, aplicarlo con, con mis propios alumnos, con las cosas que yo también corrijo. mi maestro y lo quiero muchísimo lo quiero como si fuera mi papá y eso nada sí. salgo bien ahí es no, preciosa.